Le temo, le temo que la reunión es con Temo a la CIE. Siento, siento eh, señor Antigua, eh, hasta cierto pesimismo eh, con, con el planteamiento que, que usted hace, porque aparte de que resalta, claro está, esta acción, pero entonces le pone el pero, ¿verdad? Entonces yo entiendo, Antigua, este es mi humilde eh, pero forma vale. de, de ver esta situación. Yo creo que es un gesto. Eh, que dice mucho de, de Luis Abinader, donde es una muestra de que tiene voluntad de que las cosas se hagan. Además, como promesa de campaña, lo dijo que en su gobierno pues, buscaría el consenso eh, para, para en, en su gobierno. Por ejemplo, el hecho de ir a los al, al liderazgo nacional y en este caso iniciar, por Leonel Fernández, Guillermo Moreno, Temisto Montá, no quiere decir que en su momento, eh, que quiere decir no, que eso, eso va a iniciar por ahí, pero los otro, el otro liderazgo, los otros sectores también tendrán cabida en este periplo que va a iniciar Luis Abinader. Yo creo que, que ese pero, eh, antigua, eh, hay que verlo con mucho, pero con mucho optimismo, porque en, en, en, en pocas ocasiones hemos visto nosotros acciones como esta por parte, de, por ejemplo, de un gobernante. Bueno, el, el pero es por eso. Pero, te iba a decir, ha no. habido otras circunstancias, otras, eh, otras oportunidades en las que un presidente electo, instaurándose, hace ese periplo, como dice Leonel Fernández, por la de visita por los de, diferentes líderes de los partidos que terciaron en las elecciones anteriores y que no ganaron y los resultados han sido po eh, muy pocos, aunque no, no hay posibilidades de que en esta etapa podamos comparar a Luis, a, a Luis Abinader con ningún otro presidente, porque está haciendo cosas que lo diferencian y que lo están diferenciando en estos 17, 18 años. Claro, usted no, está cuestionando, usted no está cuestionando los líderes con que se va a reunir, sino lo, lo que pudieran tratar, ¿verdad? Lo que pudieran, por ejemplo, en el, en el gobierno, temo, por eso te decía a las 5 es que hay una reunión con Temo, pero yo tengo temor temo de, temo. Que la, de, de que los peledeístas puedan usar la reunión, esa buena fe, esa buena intención del presidente de la República, Luis Abinader, para plantear otro tipo de cosas como negociación. Sí, exacto. ¿Tú me entiendes? Y, okay, y, y otra cosa es que en este país es que, eso, es que yo entiendo, Antigua, que el mismo el, el mismo Luis Abinader, que, eh, que en principio eso no es el objetivo, no va a permitir que ese tipo de situaciones... No creo, no creo también que eso, eso se pueda dar. Eh, eh, no así, no que, oye, por suerte, por suerte, aquí hay un ministerio, una procuraduría, una, procura, una procuraduría, la Procuraduría General de la República no es independiente. No, no. La que es independiente la Procuradora General, y mire esa mano, es comillando, que sí. La que es independiente, la Procuradora General de la República. El Ministerio Público, la Procuraduría. Sí. Que Perdón que la corrija, pero que no es que no es independiente, sino que no es del PRM. Sí, exacto. Entonces, qué sucede? Que oye cómo son las cosas aquí? Porque a veces no son los líderes los que se han. Antiguo, pero es un proceso porque antes era lo que teníamos. Eso es un proceso. Ya por lo menos tenemos me da la cabeza. Sí. Sí. Pero, pero, pero qué sucede? Que oye que se da aquí en, en, en, la, en los ciudadanos dominicanos. Que si el presidente de la república va donde esos funcionarios. Al ministerio público, a la justicia, a la policía, se le hace un poco difícil entrarle, como dice el pueblo, porque son amigos del presidente, porque el presidente fue a visitarlo y se maneja de tergiversa de esa manera. A eso, a eso. Y, y diplomacia. Entonces eso puede ser eso puede ser lo peligroso, dependiendo lógicamente de qué de qué plantea el señor Luis Abinader una vez saliendo de o terminando ese periplo, qué le plantea al país como resultado de esas conversaciones. Porque la diferencia entre entre. De la visita no hay diferencia, porque Leonel lo hizo, Danilo lo hizo. Ahora la diferencia de Luis Abinader estará, que creo que será así, eh, eh, confío en que será así en que va a decirle al país que le plantearon esa gente, Exacto. esos líderes qué se va a hacer con ese insumo de informaciones y documentaciones que ellos le suministren y cuál es el planteamiento de esa oposición respecto a la solución de los problemas que, que agobian a la República Dominicana. Ahí va a estar la diferencia. Entonces, si eso se hace así, se, terminaremos muy bien porque hay que, en principio, te comencé diciendo que felicitaba la, la, la decisión del señor presidente de la República, Luis Abinader El pero que te pongo es a que se tergiverse, que se, mal, se malinterprete. Aquí hay gente de, de esos... Vamos, vamos a impregnarle esa dosis de optimismo para que sea como usted decía al principio, porque lo que sí yo entiendo es que hay que reconocer Primero la, la, la decisión y después el gesto de humildad, porque Abinader bien. baja a la base. Cuando digo la base me bueno. refiero a que no los convoca al Palacio, sino va donde ellos, como una muestra de que aquí estoy para buscar opiniones y ver cómo todos bien. juntos podemos buscar la solución a los problemas que tiene este país. Eso está bueno, muy bien. Yo, pero yo creo que lo, lo que ha habido es un cambio de gobierno. Y un cambio de partido, pero no un cambio de mentalidad política del país. O sea, los políticos siguen pensando igualito hace dos meses que ahora. Eso, eso, eso es así. Y ellos no van a ir a una mesa de negociaciones a dar sus opiniones sin antes tener un pero, como dice, eh, como dice Antigua. Y yo estoy de acuerdo con eso. Se ha cambiado el gobierno, se ha cambiado de partido, pero la mentalidad política y cómo se hace política dominicana es la misma. Y cuidado, porque siempre se piensa el que está en cuatro años más y el que está, que tumbarlo en cuatro. Es así es, la política. Es lo que te digo. Eh, va la, todavía tenemos que esperar que se den los encuentros y ver cuál es el manejo que le dé Luis Abinader. Que hasta ahora ha demostrado que es una persona con compromiso solamente con el país. Y ha demostrado tener cierto interés en la transparencia y sobre todo en el compromiso de resolver los problemas del país. Pero recuerda que es en República Dominicana que estamos. Sigo poniendo algunos pero. Es en República Dominicana que estamos. Y hay gente que puede pensar, pero qué le, ¿para qué le preguntas? Si lo, si, lo, si lo quitamos a él, si quitamos a los otros, para ponerlo a él, porque no estamos de acuerdo, ¿qué pueden ofrecer, pudiera decir un grupo de ciudadanos? ¿Qué puede ofrecer el PLD? Que tuvo 20 años en el gobierno. Y entonces Luis tiene más problemas para el país que lo que tenía el país en el año 2000, 1996. No, pues, si, lo, si lo pensamos, si, si, lo ve, sí, pero si lo vemos así, antiguo, entonces no no Bien. tiene sentido ningún diálogo. Claro que sí, algo tienen que aportar cada uno. Bien. porque lo, lo, que, lo que sucede, Víctor, el doctor y amigo televidente, es que aquí se manejan las cosas muy mal. Oye, ¿cómo están los llamados? Pongan un programa de los llamados. Eh, comunicadores, bocina, era que le decía. Sí. Para que ustedes oigan esa... Ahora gente son desempleados, desempleados, desempleados, desempleado ahora tú. Pero, pero o, o, dedíquenle cinco minutos, que es un sacrificio, cinco minutos a escucharlo para que ustedes oigan los lauros, los, los, los parabienes, la defensoría de esa gente a, a, al gobierno de, de, de, de Luis Abinader. Una manera de ponerse adelante. Una manera de ponerse adelante. Y sí, digo, ese, ese preparándose para ejercer de nuevo esa posición. Claro, pero yo estoy diciendo, vean acá. Pero. pero escu escuchen el, eh, un, el, eh, Creo que fue en YouTube. Un programa de los sábados de 12 a 4 de la tarde. Es un programa de, de cobertura nacional aquí en el este país para que ustedes oigan ese muchacho. Eh, diciendo que lo engañaron y que son un grupo de, de, de maliciosos los peledeístas y que... El ay, que sí, ya... sí, sí. No, ay, no, pero dígalo con nombre porque ese es su ídolo de, de, de, de, de, de Víctor Puntier, el Pachá, ¿verdad? Ese es el ídolo de Víctor. Pero, eh, ah, bueno, pues tú lo habrás oído tiene tres semanas del gobierno tres sábados del gobierno del Luis II que ha de, defiende más a Luis que, que, que Roberto Fulcal. <risa> La intención que... es de provocarme y no lo va a lograr. Antiguo, hermano, gracias una vez más, como cada jueves, por compartir con nosotros en este segmento de política a otro nivel. Yo creo, antigua que debemos seguir siendo optimistas, optimistas, ¿verdad?, de que las cosas pueden cambiar. ¿eh? Recuerda que inicié y termino felicitando la decisión del presidente de la República en este sí. periodo, en estos encuentros. Lo que, que, que hay que cuidar al presidente y el presidente cuidarse de los resultados. Pero sí, que ser sí. optimista y realista, como que van pero, ahí, como que hay que hacerlo. Ciertamente el presidente está claro en lo que quiere y cuál es el objetivo de esos encuentros que inicia hoy. En definitiva. Y ahí van a salir grandes cosas en beneficio de la República Dominicana. Gracias Antigua por estar con nosotros. El próximo jueves nos reencontraremos de nuevo en otro segmento de política, otro nivel recuerdo Antigua, que ya estamos estamos por aquí con ustedes, por compartir con nosotros ya de manera presencial aquí, pues puede hacerlo. Vamos a una pausa comercial. Y al regreso venimos con la doctora Marika Pérez, que es neumóloga, que como hablábamos ayer, vamos a hacer contacto con un especialista para seguir tocando y orientando a la población con esta situación de covid que vive el país y de manera especial San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Vamos a la pausa y